Tenemos que el equipo de Leonel Fernández dice no hay hora ni fecha confirmada para alocución. Amigas y amigos, reiteramos que no existe fecha ni hora confirmada para una posible alocución del expresidente Leonel Fernández. Tal intervención se informará oportunamente por los canales oficiales autorizados. No, Entonces, la hora. yo no entiendo no, eso. Yo, no, yo no entiendo eso, porque aquí dice que, que él no va a hablar. Por aquí Ay, le dice que sí que va a hablar. Exacto. Ellos, ellos mismos. Ellos mismos dicen que no, que el hombre no va a hablar, pero se espera, se espera que para esta noche. Pero ¿qué? Es lo que va a hablar, que lo que va. No él va a decir, que, que se va, va, sí. que, no se va? que se va? Yo lo voy a decir ¿no? de no no nuevo. Yo no, no voy a otra noche. No. No. Que, es, que ves un, ahora es un japonés, allá un, un, un, un japonés a playa que tiene una computadora. No, él se va, se va, él se va. No. Él se va de, de del no. PLD. Hoy es ahora, el día que él se hay va. Hay una promoción de, de un partido, creo. Que no diga la hora, por favor. No, que no cuente conmigo. ¿Cómo con, fue, ¿cómo no, fue a les... las 4 de la mañana estaba yo buscando. Mm. Y Génesis me engaña con un canal ahí. Fantasma. Sí, no De, ni... de todos modos. No, todo no, modo. no. Lo que pasa ya fue hay partido que, prácticamente que en esto se creo yo un relajo mío. Yo puse en Instagram que la gente como a las 10 de la noche sentían como que no había, que no lo habían encontrado y en Yo dije, no, no, señores, si ustedes no encuentran en el canal es que está en Reintel. ¿Eh? Y Neto pensaba que Raintel okay. existía todavía. Anda, la, anda. Dios así, mío. Así es un lío. Lo que sí es que el hombre es probable. Aunque digan aquí algunos que no, es muy probable que para esta noche. Es probable. Pero no se aceptó el... también la, la auditoría. No, no aceptó la junta. Es que Posiblemente con... venga ponle, de ahí. El, el número de ahí. Número ahí. Dice, ¿Usted cree sí, que el Lionel se va? Cuando hoy dicen, se va, hoy se va, a Leonel. ¿Usted cree que Leonel se va hoy? Cuando dice que, que sí. va a hablar el país, cuando dicen que él se va, cuando, digo, perdón, cuando va a hablar, uh -huh. lo que quieren decir es que va a hablar para decir si, si oficialmente decide irse del PLD o decide quedarse. Para, para mí eso. que sí, para, para mí que sí. ¿Tú crees sí, que sí. se va? Ya se fugase, ¿Tú crees, Neto, que se va hoy? Para mí que se vaya, y no, no se vaya, pero hoy no se va de ahí, no. Hoy no se va, para ti no, no se va. No. Se queda ahí. Bueno, Vamos yo creo que resultado. hoy es el día que, que Leonel Ay, dice adiós. Ahí ya ahí tomó una una la decisión, pero lo va a hacer público hay hay no hoy. En el periódico Diario Libre, hicieron un dibujo, de que me voy a la casa y vendo silla. Hay Oye, y lo, este ayer, ayer, hay los anillos. gente Y Vendo las sillas. Oye, los memes. Con la misma vara que usted mide. Será medido. Con esa usted será medido.